En Inkscape puedo trabajar tanto con guías como con rejillas, para usar una guía solo debo arrastrarla desde la regla haciendo clic y arrastrando el mouse, para usar una rejilla necesito venir a archivo y elegir propiedades del documento y desde aquí voy a poder configurar mi rejilla, en este caso voy a configurar una rejilla rectangular, si elijo nuevo lo primero que debo elegir es las unidades y en este caso voy a elegir milímetros porque me conviene hacerlo así. Voy a elegir que haya una guía cada, una línea de real rejilla cada 10 milímetros. Desde aquí puedo elegir el color de líneas primarias y secundarias. ¿Qué son estas líneas primarias? Las que van a aparecer más oscuras y las otras las puedo dejar que se vean más claritas para no oscurecer el documento, en mi caso por comodidad voy a elegir que cada seis líneas se marque una primaria, como color de las primarias voy a elegir un color diferente al de las guías, por ejemplo ese magenta bien intenso y para las líneas secundarias voy a elegir un color magenta pero mucho más suavecito. Muy bien, además de eso tengo la guía activada, le digo que es visible y que ajuste a líneas de rejilla visibles, los objetos que voy a dibujar. Tengo entonces mi rejilla configurada, ahora voy a dibujar mi objeto. Para ello voy a utilizar primero la herramienta círculo, voy a dibujar un círculo, me va a convenir... Eh, dibujar solo con el borde, en este caso por comodidad, entonces voy a descartar el relleno, voy a pedirle un color de borde, puedo darle un espesor a ese borde desde acá y lo quiero en línea llena. Muy bien, tengo mi círculo dibujado, ahora voy a combinar con un rectángulo, A estos dos objetos funcionan por separado, si yo los pintara los puedo pintar por separado, me interesa en este caso combinarlos. Por eso voy a seleccionarlos y desde trayecto puedo elegir una opción que en este caso será unión. Ahí tengo un objeto combinado, voy a continuar dibujando y si yo ahora este objeto lo pinto es un objeto combinado. Voy a continuar dibujando y voy a elegir ahora, eh, acá a partir de acá voy a dibujar una circunferencia nuevamente, muy bien, nuevamente voy a elegir objeto, rellenos y bordes y voy a descartar el relleno y a colocar un borde muy bien tengo aquí mi objeto de todos modos si yo a esta entidad la pinto esto sigue siendo un solo objeto entonces lo que voy a hacer es seleccionar ambos y Nuevamente si vengo acá a trayecto ahora voy a usar la opción exclusión y ahora si yo lo pinto tengo mi objeto completo.